Hola qué tal, el día de ahora te voy a traer cuatro hábitos que te van a cambiar tu vida. Todo lo que pensamos, decimos y hacemos es resultado de hábitos profundamente arraigados en nuestra mente. Estos muchas veces nos ayudan a avanzar o nos limitan en nuestro progreso. Recuerda que la calidad de vida actual es el reflejo directo de nuestros hábitos diarios. Para muchas personas cambiar los hábitos ha sido tan difícil que no se puede hacer de la noche a la mañana, tenemos que necesitar mucha fuerza de voluntad para poder hacerlo. Número 1 administra tu tiempo, un día antes anota tus pendientes, como por ejemplo, cuánto tiempo vas a dormir, en qué momento vas a despertar, a qué hora vas a ir a hacer ejercicio, a qué hora vas a regresar, en qué momento vas a consumir tu almuerzo, también tienes que tener un tiempo dedicado para ti, para nutrirte como persona, ya sea como leer, hacer un resumen. Y después de esto, tienes que ver todos tus pendientes que te hagan falta, ya sea ir al supermercado a comprar algo. Después de esto, necesitas otro lapso para comer o bien para ir a trabajar. Incluso si estás estudiando, deberías de planificar más tus horas para ir a la universidad y tener tiempo para realizar tus proyectos o para culminar tus metas. He estado administrando estos tiempos ya que me han estado funcionando alrededor de unos dos meses y me he sentido mejor como persona y me han ayuda ayudado demasiado. Te invito a que administres tu tiempo, esto te va a ayudar para lograr buenos hábitos en tu vida y para que te sientas mejor. Número 2. Sea agradecido y enfúgate en lo que sí tienes. Nuestra mente crea aproximadamente alrededor de 60 mil pensamientos diarios y tú me vas a decir, ¿Y esto qué tiene que ver con un hábito? Pues para lograr la estabilidad que deseamos, primeramente tenemos que tener estabilidad en nuestra mente junto con nuestras emociones. Si permitimos que los pensamientos negativos nos dominen nuestra mente, afectará nuestras expectativas. Esperamos situaciones negativas y crearemos lo negativo de nuestra vida y como resultado tendremos una vida de experiencias y resultados decepcionantes y frustrantes. El ser agradecido es esencial para disfrutar nuestra vida, así podremos apreciar y disfrutar plenamente nuestro día. Hay que agradecer lo que somos, lo que hemos conseguido, lo que tenemos, las personas que nos rodean, esto nos hará vivir con una mayor armonía y tranquilidad mental. Tenemos que cambiar nuestra visión de cómo ver la vida para que ésta cambie a un rumbo positivo y así sentirnos mucho mejor, siendo agradecidos incluso cuando las cosas no van bien o cuando hay problemas. Número 3 Date tiempo para ti, sí, lo que escuchaste, tu tiempo, tu espacio y libera tu mente, cuántas veces estamos abrumados de problemas, cuántas veces dedicas por lo menos una hora para ti para nutrirte como persona. Porque la vida no solo se trata de trabajar y conseguir dinero, comprarte lo más caro o darle lo mejor a tu familia. Lo que en esta vida necesitamos es no tener una mente hueca. Por eso, querido amigo, te invito a que dediques aunque sea 30 minutos para ti, para que te des calidad y ordenes tus pensamientos haciendo algo que te guste, como por ejemplo, ir a caminar a la playa, leer un libro, estudiar un tema 30 minutos, hacer ejercicio, Liberar tu mente para que te sientas mejor y dedica tiempo para ti para que puedas fluir ante las situaciones de la vida. En mi vida personal yo dedico una hora para hacer ejercicio ya que me da tranquilidad y dedico aproximadamente una hora y media para leer o para hacer algún resumen. Así que te invito que a partir de este momento crees un hábito para sentirte mejor y dedica tiempo para ti. Número 4, ten pensamientos positivos, recuerda que Dios tiene el control, así es, debemos mantener nuestra mente tranquila y positiva siempre ante cualquier adversidad, pues un pensamiento positivo tiene la capacidad de cambiar tu calidad de vida por completo. Trata de alejarte de personas pesimistas o que siempre ven lo negativo de las cosas y sigue tu pasión, enfócate en tu persona, en tus pensamientos ante las situaciones favorables que tiene la vida. Como por ejemplo, hoy aprenderé muchas cosas buenas en el trabajo, hoy tendré una mejor actitud, hoy saludaré a todos porque me hace sentir alegre. Nuestra mente debe de ser mucho más optimista y tenemos que involucrar sentimientos mucho más positivos. Recuerda que a la gente positiva florece como un árbol plantado a la orilla de un río o un bosque. Tú decides cómo controlar tus días porque no son las circunstancias las que te mantienen feliz, sino cómo respondes hacia ellas. Yo te invito a que dejes de ver lo negativo todos los días y mira las cosas positivas que te suceden para que tu mente se sienta mejor. Como por ejemplo, gracias a Dios por un día más de abundancia. La lluvia me hace sentir alegre. Tengo mucho trabajo, pero gracias a Dios por esta gran oportunidad yo puedo. Recuerda que antes de salir de tu casa, debes mantenerte positivo y disfrutar tu día sin importar lo que enfrentes. Bueno amigos espero que les haya gustado este video, si es así espero que me regales un like y te suscribas al canal, nos vemos en la siguiente, saludos.